Ya no hubiese. Jugué a otro hobby. Como caíste. Jugué a otro hobby. Ah, caí. Uh, justo caí cuando te saliste, tú. ¿no?